de este color rosado y a su vez hoy 19 de marzo es el día de San José. La celebración se traslada para mañana lunes, dejando hoy la celebración del domingo del cuarto domingo de Cuaresma, pero de igual manera nos encomendamos a la intercesión de San José. Vamos a comenzar preparando nuestros corazones para celebrar dignamente esta Eucaristía, delante de la presencia de Dios, reconocemos nuestros pecados e invocamos su misericordia. Tú Jesús, que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú Jesús, que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad.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 Señor y Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente el género humano, por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel, llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue... Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Liab y pensó, «Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido». Pero el Señor dijo a Samuel, «No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón». Así Jesé hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé, el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven que ahora está pasentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es éste. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor y mi pastor, nada me puede faltar. El Señor y mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y respara mis fuerzas.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 El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no, part no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, póngalas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios.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 Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar silencio y noche en mi tumba. Espigas germinarán, ciento por uno y molienda mañana llueve paz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 Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.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 por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas e hizo renacer a los que habían nacido la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra, entonando un canto nuevo, y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar,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 Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Ven Señor, Señor Jesús. Jesús.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 Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no sé digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vuelve a mí, yo soy tu Dios, no tengas te ya Ni... Creo, Jesús mío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 Te prometo darte mi perdón Oremos dando gracias a Dios Padre Santo que iluminas a todo hombre que viene a este mundo te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le rezamos a María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María. Llena, llena eres de gracia, de gracia el, el Señor, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y, y bendito, bendito es el, es el fruto de, de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. También contarles que hoy se está realizando la colecta del Fondo Común Diocesano. Pueden colaborar ya sea en su parroquia o ingresando, como dice en pantalla, www.colecta.icm.org.uy. Tu generosidad nos permitirá seguir cumpliendo con nuestra misión de anunciar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre Santo, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz. A quienes caminan en las sombras de la muerte, con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz demos gracias a dios estamos vivos y vivimos a martes